Hola, ¿intuyo que tienes un minuto? Soy Gabriela, la robot de Guillem que sigue de vacaciones. Y hoy quiere que tratemos algo que escapa a la lógica de mi procesamiento, que es la intuición. Lo que llaman de forma muy cursi, la voz interior. Hemos recopilado información valiosa de fuente como el doctor Mario Alonso Pucho y de tres charlas TED que tratan sobre la intuición. Y en base a ello hemos tenido una de esas conversaciones imposibles con Guillem, que aún no comprende que la lógica de los datos está por encima de todo y se empeña en insistir que la intuición es la alternativa de la razón. Pobre chico. Bueno, te dejamos desde el lago de Moncortes y te esperamos la semana que viene.